Elevan a juicio la causa de Maradona, por la muerte de Maradona en San Isidro, oh. pero con dos particularidades, gran labor de los abogados defensores de Luque y Cosachov, sí. los doctores Julio Rivas y el doctor Bizanchuk que lograron... ¿Se acuerda que en su momento se decía que habían falsificado sí. certificados médicos? Sí. Sí. Se hablaba de eso, se hablaba de la falsificación, de la falsedad ideológica, sí. que era parte de un complot donde también se habían hecho esto para poder llevar adelante un plan criminal. Bueno. La Cámara entendió que no. Le hizo lugar a los planteos de, de Luque y Kosachov y ahora un nuevo juez debe elevar nuevamente la, la causa a juicio, con lo cual se va a demorar este ya probablemente pase para el 2025 oh. yo te pregunto ¿todos estas, estos artilugios legales no son también para demorar un poco tal cual? no, a ver sí, más o menos acá no hubo un artilugio legal artilugio no, ya lo sé pero digo porque, porque siempre digo cuando la... estás avanzando un paso retrocedemos cuatro Y sí, pero nosotros lo escuchábamos siempre venían los abogados de, sí. de, de los herederos de algunos herederos claro. acá falsificaron mirá le hicieron la firma Después por el momento o sea, igual ellos no, pueden dijeron apelar que, dijeron que no era verdad que no era que no verdad era, que no era delito lo que, estaban, lo que habían invocado de acuerdo que Bauri mostraba una pericia que había hecho lo que, no, dijo... lo que pasa es que Mauricio de verdad cuando uno escuchaba los, los, los audios o los whatsapp que, que, que las personas que trabajaban la verdad que te estremecía la piel sí, obvio, era sí. fuerte, entonces y eso la justicia también, todos los audios nosotros tenemos 648, Morla tiene 648 sí. audios muchos de ellos cruzados con los propios herederos son muy desagradables porque Maradona vivía una vida atormentada, es decir, una persona alcohólica que había salido de un proceso de adicción muy grave, con seria depresión. Obviamente, los diálogos no eran los diálogos de una persona normal, eran los diálogos de una persona muy afectada por sí, una adicción. Enferma. Eh, Mauricio D Alessandro vino con un último momento sobre el caso Maradona, que cambia completamente la causa. Bueno, ordena nuevamente a un juez de garantías para que, elabore un nuevo, una nueva elevación a juicio, básicamente sostiene la hipótesis de los fiscales que dijeron que había habido o que debía investigarse un homicidio sí. en, eh, con lo que se llama un homicidio por dolo eventual, es decir, alguien que se pudo representar que iba a morir y a pesar de todo continuó adelante con su actividad, pero sacó de la causa... Los eh, certificados falsos. ¿Se acuerdan que había secuestrado un montón sí. de firmas? Sí. Como ¿Y que eso una... era muy complicado, digo? ¿Esto ¿Y los era, beneficia? Eso era parte del. La... Si, si a, hubiera habido esos certificados falsos. Podría haber dado un indicio muy importante para un plan criminal. Se cae un poco no. la historia del plan criminal. Esto y el abandono que... de persona, todo eso no entraría nada. de eso. Abandono ¿no? de persona no hubo nunca porque hubo médicos... Para que haya abandono de persona, sí. para ejemplificarlo, vos venís con el auto en la madrugada por la Panamericana, chocás una persona y seguís de largo, no hay nadie alrededor si al lado, si donde la chocás, paran dos autos más, ya no hay abandono. Aunque de persona. ni lo cuiden ni va a ser. Porque no a es ver. un problema de tu actividad. Tiene que, el abandono claro. es objetivo, no es un problema tuyo, sino Perfecto. que la persona se quedó solo y vos no hiciste nada. En el caso de Maradona, Maradona tenía una eh, internación domiciliaria sí. Y médicos que se dedicaban a eso, una enfermera que debía sí, cuidar. Si no le das bolilla puede ser como porque también abandono, Es mala praxis. Es mala praxis. bien claro. Pampito, casi abogado. Perfecto. Bueno, entonces Mauricio, ahora, eh, ¿qué crees que van a hacer? Yo creo que va a haber una nueva, se va, el juez que intervenga nuevo, porque no va a ser el mismo anterior, sí. porque ya ese se había expedido, que era el doctor Díaz, muy correcto sí. y muy respetuoso de las garantías individuales, pero va a haber un nuevo juez, ese nuevo juez va a tener que leer la causa. Sí. No, pero yo a... hablo de los denunciantes, digo, la, la familia de los digo, los familiares, en este caso, los, los hijos. Los familiares, mirá, acaban de vender, esto es una bomba. Opa. Acaban de vender el. Viste que los familiares siempre decían que les habían quitado la marca... Los hijos, hacer... hablas, hablas de los hijos, ¿no? De las hermanas. No, las hermanas son las titulares, de la marca lo dijimos acá. Mm. Que fue otra advica otra, De Satvica, sí, son las dueñas de la marca. Pero claro. los herederos, los cinco los hijos, herederos... Por eso digo, los hijos, Acaban ¿qué de vender, le vendieron a alguien de un shopping muy importante en construcción actualmente una especie de carpa para hacer esto estas cosas que se hacen eh, animadas interactivas es decir que vos entras tipo mapping eso. tipo mapping de esas cosas. sí no, te, es claro. ese lo, lo que se hizo con acá ya se con hizo el con el avión con el avión de los Messi se hizo no, en chicos, el avión. Sí, sí se hizo con, con Messi ¿Qué? y se hizo también ¿Qué? con, con Dalí hay una muestra de claro. Dalí otra de no, sí, muestra inmersiva es otra cosa eso es me gusta muestra inmersiva una muestra inmersiva ah mira Hicieron, y le vendieron a un empresario claro, para, para sí, hacer claro. una, una muestra inmersiva, lo que demuestra algo, es decir, esta historia de que no tienen posibilidad de vender porque les robaron la marca es mentira, robaron es mentira. Sí, y bueno perdón, de salir no, una bueno, pero eso también lo que dicen, Mauricio, es que esto de que las hermanas hoy figuren como presidentas o como que manejan la marca Maradona Tiene que ver con una, est una estrategia legal Porque la discusión era cómo la marca no va a estar con el apellido Maradona Entonces, al estar las hermanas que son Maradona, dicen ya estarían cubiertos sí, sí, hay otra cosa, está muy bien lo que vos decís ¿sí? No, yo no lo digo, lo dicen ellos, sí, yo simplemente te digo. Pero vos comentando. siempre estás poniendo un poquito, sos insidiosa No, digo esto. por favor, <risa> aprendo <risa> de no, ellos Yo no digo Flor la realidad es esta, alguien se preocupó de los herederos por ayudar a las hermanas como ayudaba Diego. ¿Y qué con tiene que ver eso? Los, no tienen por qué hacerlo con... si, no, si no les nace. ¡Ay, papi ah, pará, ¡Pero pará! Ah, no, no, ¡Pero qué lo vas a dar! ¡Qué vibra! ¡Qué contentos deben no estar tus que... parientes! Sí. ¡No, no escucha, pero perdón! mamá claro. y tu papá! Pero lo que... desalmado! ¡No, que no, no! Pampito, eh, eh. Es, otra, eh. es otra situación. Una cosa es lo que ustedes creen, lo sentimental, y otra cosa es lo que corresponde. ¿Cómo, no va ten... ¿Cómo los hijos no van a ser los dueños de la marca de Diego Maradona? ¿Cómo van a ser las hermanas? ¡Es delirante! ¿Cómo no a bancar a un tío? ¡Eso Cosa no, aparte no, que ¿Vos aparte que ¿qué sabes cómo se comportaron las tías Pampito, con, Pampito, con, con ellos? No, Pampito. A Dieguito Junior no le daban ni bola. A ver, no. Pampito, habías arrancado bien como abogado. Sí. Ahora, <risa> ¿Vos crees que hay Torcena, Yo ahora no que están haciendo idea, una mio. serie, eh, son los herederos de Torcena los que hacen la serie? ¿Vos crees que eh, Messi no tiene vendidos De sus Michael derechos? Jackson, ¿quiénes todo... son los dueños de la marca Michael Jackson? Obviamente, ¿No están los hijos? No, la Paramount. Eh, eh, no sé, RCA sí. Víctor, me acuerdo. De pero, por, estaba qué? ¿por qué? Porque las marcas y las imágenes se venden. Porque es las hermanas que señor, compraron la marca. ¿Ustedes creen que viene.? A ver, ¿vos qué te crees? Las cuando... hermanas de Maradona compraron la marca. Pero, de maradona? Y, pero maradona la, la entregó no, la maradona marca. Hay una claro, cosa que, que una se llama realidad. herencia pero, que tiene que ver. Pero la herencia, es... pero. Pero escuchá, si, si tu papá vendió la casa, vos no te vas a poder parar frente a la casa de tu papá y decir, la casa es mía, claro, claro. porque soy el heredero. vos querés romper la puerta de la casa que vendió tu papá, no podés. ¿Pero es lo mismo? Un, un, ¿El claro, nombre Maradona, Maradona es lo mismo que una casa? Una marca casa? se vende, ¿ustedes creen que cuando viene...? ¿Ustedes qué creen? ¿Pero cuando quién compró la ¿alguna marca ¿Alguna vez Maradona? lo viste? ¿Viste algún señor Buitón? ¿Vos cuando vas a comprar tus carteras importadas No, no está Luis. Tenés razón lo que decís claramente, pero ¿quién compró la marca Maradona? Pero no, porque si era de Diego Maradona, cuando no, no, no, no muere no, Diego Maradona, Maradona pasa esa lo fue Maradona, no. como cualquier figura, porque Maradona tenía cinco juicios por paternidad, claro. más juicios permanentes todos los días. Todavía está dando vuelta el periodista. De Entonces, de América, una manera de cubrirse fue entregar la marca. Todo el mundo hace eso, Flor. Nadie tiene la marca a nombre de uno. Para negociar judicialmente, entregaba sí. parte de su marca. Por, ¿Pero de quién es la marca? Antes? Todos los grandes figuras mundiales, sí. Messi, ninguno tiene la marca a nombre de ellos. No van Si no tendrían nada Piqué, ni Piqué, okay. ni Shakira Doctor, tiene la una, una marca consulta de... en la actualidad. ¿Qué es lo que hizo Maradona? la marca y es, bueno, es una firma que re reúne varias marcas. Pues está Maradona, Diego Armando Maradona, M10. Dios. Dios, hay un montón. Sí. ¿Quiénes son los titulares hoy por hoy? de esa con firma 100, que, re, que reúne las principales marcas Maradona 147 marcas registradas en todo el una mundo locura, a sí. nombre de Sandví claro, pero perdón Contame, pero, ¿Entonces, pero, por qué, para, entonces por para, qué para, los herederos claro. pueden hacer esto eh, con el shopping porque ellos firman algo que seguramente es ilegal Seguramente es ilegal, pero ellos se atribuyen que son Maradona Venden el apellido Maradona dice si nosotros vamos a ir, vamos a poner una pelotita Como si somos pero Maradona Mauricio, lo que Mauricio pasa, la pero, salada, te, Maradona. ¿Pero se puede hacer En ¿o la no? salada también venden Luis Vuitton Pero es Luis Vuitton O Luis Ventura claro. Claro. Pero bueno, pero Salvi <risa> no, no. pero sal, pero sal marca los dueños de marca ahora ¿Podrían que accionar a, contra accionar ellos? contra ellos? Por eso, Hay que ver qué es shopping, lo que efectivamente van a hacer Seguramente una de las cuestiones Están buscando referirse a Maradona sin decir en. <risa> Mauricio, igual me mareaste con las palabras, pero no, no, no dijiste quiénes son los dueños de la marca, quién era el dueño de la marca de Maradona. Duelle es Sadica, una sociedad, Sadica es sociedad ah, ¿no? ¿Pero a quién no? pertenece? Hoy, hoy, a las hermanas hermana de, de Maradona. Pero por, ¿por, qué? Qué ¿Por qué el motivo deseo de Maradona. Pero, igual no, de Maradona. No, pero no, no, se no se puede. No, porque vos decís pero eso, pero no después se va a vos no podés a tus hijos. Pero vos no podés vender la casa de tu papá, te lo vuelvo a explicar. No vayas a la casa de tu papá si la vendió. Porque te van a sacar a patar el culo, papito. Pero él a quién se la vendió, no me estás diciendo a las hermanas. A Zadvika. Hermana, a Salvica. La Salvica es una sociedad. Claro, sí. claro igual no entiendo, porque yo es... te creo a vos, Mauricio, cuando sí, claro. estás acá, ah, pero después ver, yo, el... me manda papeles que dicen que no es bien, así, nena. que la justicia falló a favor de ellos y que Sadvica es bueno, de los herederos. Lo discusión... que que bueno, no, no me lleves a eso, pero no, digo, pero esta pero está parte, pero le vamos y además... Estamos perdidos. Alessandro, recordemos, digamos, que también se discutió que decían de otro lado que Maradona está. Estaba en su caballo, en su facultad, de, digamos, para Eso. hacer, sí, digamos, buen ese punto. paso. Me gusta sí. cuando Turco, como te dice Cacho sí, Garay, te digo esto, Turco. Sí, sí. Durante los ocho años que Morla administró a Maradona, eh, Maradona cedió, cedió, como regalo a sus herederos 5 millones de dólares, como anticipo de herencia. Algunos más, algunos menos, ¿sí? Sí. Esos 5 millones de dólares se dieron por escribano. Ellos dicen, cuando me daban la guita a mí, estaba perfecto. Ahora, cuando se la dieron a las hermanas, estaba mal. O sea, Maradona y uno solo. Estaba bien cuando te daba guita a vos, pero no o sea, Si él claro. le donó un millón de dólares a Ojeda, te pregunto, vos sos Ojeda, podés decir... Apareció Ojeda, ¿eh? Sí, sí, sí claro, sí. Pero yo te pregunto, pero no para devolver el millón de dólares, me imagino. Si a vos te dan no, pero un igual, millón pero de dólares... Si es parte de tu herencia, eh, está bien, es que que eso se haga. Hay, te, es, cualquiera puede ceder lo, Hacer que, quiere, lo que quiera. Testar, puede testar. Uno puede claro. testar, no es necesario, hasta el 33% de su dinero. Bueno.